Hey, ¿Qué onda, banda? Pues ya aquí haciendo un nuevo video sobre pues, los cotorreos de skate y en esta ocasión la fiesta del aniversario número 12 de Urbe. Venimos aquí a cotorrear con la banda. No sé si puedan ver por aquí atrás, es donde está el lugar por Independencia. Ya se abrieron las puertas, así que pues vamos a ver cómo está el pedo, a ver qué se pone chido. ¿Puedo pasar? No nada. <laughs> yeah! guys are gonna ¿Qué dicen, güey? A la verga, no, güey. Vámonos. Ya, güey, o qué? a ver dónde chingados. ¿Sí? ¿Estuvo, en michoacán Creo que a la América, güey, dicen. Sí, que aquí ya se acabó. Que ya llegó al ayuntamiento, güey. Ah, que afuera, güey. Vámonos, güey. Trashing, motherfucker. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Yo creí que era como para que pusieran atención en lo de los premios y eso, güey, pero pues creo que no, güey. Creo que sí, güey, no, la banda vaya de aquel lado, ajá. Sí, güey. ¿Dónde vas? estamos de aquel lado. Usamos una salqueta, güey. ¿Qué ha valido, no? ¿Cámara, Godro? ¿Chido, güey? ¿Qué? Lindo, mi niña. ¿Qué ya jura, güey? ¡Pasa, mis cosas! ¿Pasa, mis cosas? que trajo banda, pues ese fue el 12 aniversario de Urbe, la fiesta y todo el cotorreo, estuvo chido porque pues vi un buen de banda que no veía hace mucho, unas chelitas y ahí cotorreo con toda la banda, pero no sé, me da la impresión de que de repente año con año como que ha ido decayendo la participación de la banda, de repente veías gente de Mazatlán, Tijuana, León, Aguascalientes, DF, Yendo a las fiestas de Urbe Pero la verdad es que Este aniversario pues se vio como un poquillo Más pobre en ese sentido así que Esperemos que no sea que la banda ya no Quiere participar Y, y pues se siga manifestando En estas reuniones que están chidas Todos los años y pues, pues De modo así es este pedo Así que ya sabes si te gustó el video Dale like, compártelo con la banda No olvides suscribirte al canal Haciendo clic en un botón que está aquí abajo Y pues pues nada, he visto que en las analíticas de los videos hay mucha banda que ve pues, los videos de, de Argentina, España, Chile, Estados Unidos. Pues un saludo a toda esa banda y pues, pues nos vemos en la próxima. Y recuerden que los campeones no usan drogas.